Módulo Académico de Aprendizaje, Bases de Datos 2. Actualmente, las organizaciones generan grandes volúmenes de datos y saber acceder a la información, administrarla y protegerla se convierte en una necesidad para mejorar la calidad de los procesos. Cada vez más las empresas requieren el uso generalizado e intensivo de sistemas computarizados y procesos de gestión que sean diseñados, construidos y atendidos por profesionales capacitados y actualizados en las disciplinas relacionadas con la administración y transformación de información residente en sistemas de bases de datos. Es ahí, precisamente, donde la gestión de bases de datos adquiere relevancia desde la manipulación, administración y control en la formulación de extracción y análisis de la información. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de gestionar bases de datos desde la manipulación, administración y control, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías en el diseño y almacenamiento de datos. Para alcanzar dicha competencia se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a manipular, administrar y controlar bases de datos. Además se plantean diferentes problemáticas donde usted tendrá la oportunidad de diseñar bases de datos orientada a objetos y bases de datos distribuidas. El módulo comprende tres unidades didácticas. La unidad 1, Manipulación de datos con SQL. En esta unidad usted aprenderá a operar las bases de datos a través de sentencias del lenguaje manipulador de datos, conocido por sus siglas en inglés como DMLSQL. Se abordarán temáticas relacionadas con las diferentes sentencias del lenguaje manipulador de datos, a través de las cuales se podrá operar la base de datos en SQL tales como crear, modificar y borrar tablas. De igual manera, insertar, actualizar, borrar y consultar registros. Se plantean ejemplos sobre la manipulación de datos y un caso de estudio que hace referencia a sentencias de consultas en bases de datos SQL, los cuales servirán de orientación para elaborar la fase 1 de un proyecto. Unidad 2 Administración y Control de Bases de Datos en esta unidad usted aprenderá a administrar bases de datos a través de sistemas gestores de bases de datos. Se abordarán temáticas tales como Trigger, Vistas, Procedimientos y Funciones SQL para administrar y controlar bases de datos. Además, se plantean ejemplos sobre la administración de bases de datos, los cuales le apoyarán en el desarrollo de la fase 2 del mismo proyecto desarrollado en la unidad 1. Unidad 3. Nuevas tendencias de bases de datos. En esta unidad usted aprenderá a diseñar bases de datos avanzadas empleando métodos y procedimientos que ofrecen las nuevas tecnologías para el almacenamiento de los datos.